por qué fumas? Pues... Yo fumo porque sufro como de ansiedad, entonces cuando me pongo muy ansiosa me empiezo a rascar mucho en esta parte de los brazos o así entonces para evitar eso tomo un cigarro y como que me relaja además cuando hace frío pues me calienta la verdad <risa> Yo fumo porque desde que empecé a fumar <risa> o se me hizo como un hábito Sí pues me relajo, no, por eso fumo ya eh, Por hábito porque me gusta sentir el humo dentro de mí. Pues porque yo iba a huastes y a tiendita y pues yo veía que la mayoría fumaban y pues yo igual quería fumar y pues ya. ¿Desde qué edad empezaste a fumar? Yo empecé como a la edad de los 12, 13. Los 17. Desde los 15. Mm, yo empecé a fumar a los 15 años. Pues yo creo que desde que entras a CH ya que pues mis amigas empezaron a fumar creo que des, desde la secundaria y pues me empezó a llamar la atención. ¿Y por qué empezaron a fumar? Ah, yo fumo porque mmm, por gusto y por a veces a veces me quita el estrés. Porque pues no sé un día empecé así como es que normalmente mis amigos son mayores que yo entonces fue así como de ay pues voy a probar, o sea, primero lo probé y fue así como de, ay, no tiene como ningún chiste y después ya conforme fui creciendo y así, fue así como que ya encontraba como que esto de la parte de la ansiedad, entonces era así como que no sabía con qué distraerme y un día salí con una amiga a dar una vuelta y me estaba dando eso y ella traía un cigarro entonces me lo dio y de ahí me di cuenta que me empezaba a relajar y así empecé Yo porque también tengo amigos que son mayores y pues los grupos te hacen como, como que probar ciertas cosas y experimentar, y pues desde ahí yo empecé a fumar. Yo porque hace tiempo estaba con un amigo y me dijo, no, pues se me antojó un cigarro, y le dije, pues vamos, entonces fuimos y lo compró, y le dije, pues dame, y nunca había fumado, entonces pues ya me enseñó, y desde ahí me gustó, <ríe> y empecé a fumar. Yeah. ¿Has fumado dentro de la escuela? Sí, la verdad sí, pero es nada más, una. No, eh, sí, en ocasiones. Sí, sí he fumado y me han apagado el cigarro, los de jurídico. ¿Saben que está prohibido fumar dentro de la escuela? Pues, pues sí, o sea, es muy rara la vez que nos vas a encontrar fumando aquí adentro. O sea, la verdad es que sí, bueno, yo sí estoy consciente y la verdad es que si me encuentras fumando aquí es porque definitivamente fue así uno de que ya no podía y dije me lo voy a chingar aquí adentro. Pero normalmente salimos y allá afuera fumamos. ¿Las autoridades hacen algo cuando las ven fumando? Sí, nos dicen que apaguemos el cigarro o que podemos fumar allá afuera. Uh -huh. ¿Y ustedes los obedecen? ¿Sí? Um, sí, hacemos como que lo apagamos. <risa> no, no, no, sí, sí, sí, nada, sí lo apagamos. Y sí ya nos salimos. Ajá, o si no ya es que lo apagamos y entramos a nuestra clase y hasta cuando salimos pues ya nos vamos a fumar la mitad que dejamos así. ¿Estarías de acuerdo en que la escuela contara con un lugar específico para personas que fuman? Pues me gustaría, no tendría que salir a fumar hasta acá afuera y varios compañeros yo creo que piensan lo mismo, pero por otro lado de punto de vista, es este, sería estar fomentando el vicio, y se supone que es una escuela y no debe haber vicios, ¿no? Sí, yo sí, yo sí, estoy de acuerdo con eso. No, yo no, porque se, come, se contaminaría la escuela con mucho humo. Pues... Yo opino que no porque a mucha gente le molesta el, el humo del cigarro y pues a lo mejor pasar por ese lugar les causaría, no sé, a lo mejor no asco sino que no se, no se sentirían muy a gusto estando ahí o teniendo clases por ese lugar. No, porque yo siento que a la escuela hacer eso daría, incitaría a los alumnos a fumar al abrir un espacio adentro del plantel para fumadores. Exacto, y además yo, yo creo que... Pues, no sé, como que la imagen de la escuela es importante, entonces yo siento que es como, pues sí, va, pueden entrar y si sí pueden fumar lo que quieran, entonces siento que no, no es apto. Muchas gracias.